La salud de Ana Carolina, la modelo y presentadora, está mejorando según su esposo, musicólogo. ¿Eh? Ana Carolina está evolucionando de forma satisfa satisfactoria, me fue una S ahí. Según esposo, el cantante de música urbana, musicólogo, de acuerdo al exponente, la joven presenta mejoría luego de permanecer en la unidad de cuidados intensivos por complicarse de salud y su avanzado estado de embarazo. El rapero compartió un video en sus redes sociales que muestra el momento en que Ana fue visitada por el doctor Kul Minian Hace unos días, aunque no se ofrecieron más detalles sobre las complicaciones que tiene la modelo, ni de su embarazo, sus familiares pidieron a sus más de 3 millones de seguidores que oren por ella y el bebé. Ana Carolina se encuentra en la etapa final de su embarazo, el que sería cuarto hijo y el segundo como psicólogo. Dios mío, pero está un poco delicada ella. Estamos viendo la imagen donde el doctor Cruz Riminian eh, hace la visita a la modelo Ana Carolina. Esperemos en Dios que su pronta recuperación, una muchacha que yo creo que ella lo hace bien en eh, su trabajo y su... No, y qué bueno que, que está mejorando, ya que Ana Carolina es una de las figuras más influyentes en las redes sociales y a la gente le gusta el tipo de contenido que esta eh, publica a través de sus redes sociales y ella hace un buen trabajo y... Y se ha destacado y esperando en Dios que eh, eh, la niña o niño que lleva dentro de su vientre eh, nazca y llegue al mundo en las mejores condiciones. Es así, son los mayores deseos que nuestro equipo de los osobrosos le desea a Ana Carolina y a su esposo, musicólogo. Ahí está el mensaje, Carlos. El mensaje dice, gloria eh, con el hashtag, la gloria es de Dios. Familia, les quiero dar la siguiente información, ya que muchas personas se han preocupado por la salud de mi esposa y, me, y mi hijo. Después de varios días de mi esposa estar en cuidados intensivos, les informo que en este momento ha mostrado una gran mejoría gracias a la voluntad de Dios y las oraciones de ustedes, los nuestros, los que nos llevan presente. También quiero agradecer a los doctores de la clínica Vista del Jardín, Doctor Suero, Doctora Rosa, y gracias por la visita especial al Doctor Cruz Giminián y sus y su hijo, Doctor Luis Antonio, que, secarán, secarán, que sacaron de su tiempo para venir a visitarnos y darnos apoyo, demostrando así porque le denominan el Ángel del Pueblo. El Señor es maravilloso. Así es, ahí, una palabra de su esposo musicólogo, que veo que son una pareja muy unida, muy familiar. Ahí está Ana Carolina, muy elegante, se ve muy bien ella. Mujer. ¿No ¿Cómo se ve ella? Eh, eh, tiene cuatro hijos, ¿cómo se ve ella, Villalona? Está bien. está bien, está bien, se ve bien, elegante. No, y mira, acaba de sacar. ¿Por qué no te que... tú? <risa> <risa> ella está bien, porque mírale ese cuerpecito con cuatro hijos. Sí. Son cuatro hijos. Entonces, cuando yo páramo me voy a ir más goido. Sí, Tú ves la cosa. De, eh, eh, el que tiene dinero se pone flasquito y, que no tiene. y el que no tiene. El que no tiene. mondonguerillo. Ande, ande hasta las orejas. ¿eh? El pobre goya hasta las orejas. porque, eh, Hasta los ojos los ponen grandes. <risa> Señores.